La primera invitada de la mañana y de la semana, la coordinadora general de Podemos Euskadi, diputada de Unidas Podemos por Guipúzcoa, Pilar Garrido. Señora Garrido, Egunón, muy buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, anunciaba ayer el presidente Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sareb, del llamado Banco Malo, para el alquiler asequible. Quiere pasar, eh, o quiere que el Estado tenga un 20% de vivienda pública frente al 3% actual. Entiendo que a usted esto le parecerá buena noticia, pero he estado, eh, bueno, pues eh, para preparar esta entrevista, obviamente, mirando en sus redes sociales, y se hace usted una pregunta, y se la traslada también ahora y así pues lo comparte con todos nosotros. Usted dice ¿por qué hace seis meses el Grupo Socialista votó que no en el Congreso a esta iniciativa de Unidas Podemos? Pues sí, la verdad es que es una una duda, ¿no?, que, que no solo la tiene Pilar Garrido, sino que creo que, que la tendrá ahora mismo la, la ciudadanía. Desde Unidas Podemos llevamos muchísimo tiempo, ¿no?, eh, pidiéndole al Partido Socialista y, y al presidente, ¿no?, que esas viviendas de, de la Saret, de ese banco malo, que además están requetepagadas con esos 50.000, 60.000 euros que les dimos a las entidades financieras, debían de formar parte del parque público de alquiler. Además, en una situación que conocemos muy bien en Euskadi, que es de emergencia habitacional y de falta de vivienda pública. De hecho, eh, yo misma no llevé esa esa proposición al, al, al Congreso ¿no? para presionar en cierta manera y para a ver si el Partido Socialista eh, conseguíamos moverlo, ¿no? y, y, y por lo menos negociar eh, cómo se, se podía hacer ese traspaso ¿no? de, de viviendas de la AREP sobre todo a las comunidades autónomas que son las que tienen competencias exclusivas de, de vivienda, y fue un no rotundo, y por lo tanto cuando ayer el presidente salía no como no sacando pecho de, de, de esa de esa medida que se va a aprobar en, en el Consejo de Gobierno, a mí me parece muy bien, ¿eh? yo aplaudo esa medida, pero uh -huh. también me pregunto por qué, por qué no hace seis meses o hace un año y si ahora, de hecho nosotros teníamos además una, una enmienda que a la ley de vivienda de Unidas Podemos en, en, también en ese sentido, para traspasar las viviendas, y ni siquiera me deja a ponerla encima de la mesa. Cada vez que se acaba el tema, el Partido Socialista se lanzaba sobre mí diciendo no, no, no, Calviño, Calviño, Calviño y decía vale, vale, vale y por eso presentamos esa PNL, digo por conocer también un poco la intrahistoria sí, sí. que a veces es curiosa. Vale, eh, bueno, pues le vuelvo a hacer la pregunta, ¿y por qué usted cree que hace seis meses el Grupo Socialista decía que no y ahora lo presenta? Eh, se lo pregunto de otra forma, señora Garrido. Huele a 28 de mayo este anuncio de Sánchez, está buscando eh, no sé si de alguna manera a arrebatar a, a Unidas Podemos el liderazgo en materia de vivienda Hombre, yo creo que eso lo estamos lo estamos viendo, ¿no? Eh, ayer había en redes sociales también muchos comentarios al respecto de qué bien le sientan al Partido Socialista las elecciones, ¿no? Ojalá fuera siempre periodo electoral, porque tendríamos un Partido Socialista ¿no? más dispuesto ¿no? a dar pasos. Incluso igual hubiéramos aprobado hasta la, la ley, o habíamos derogado la ley Mordaza. Quiero decir que es un Partido Socialista que se ve que, que bueno, pues que sí, que está en, en campaña, que bienvenido sea, porque las medidas van a ser buenas eh, para la ciudadanía, en ese sentido, esas 50.000 viviendas van a venir muy bien a, a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero es verdad que bueno que huele un poquito a, a campaña electoral. Eh, oiga, señora Garrido, y de esas 50.000 viviendas de la SARE, porque esto es dato de, de todo el Estado, ¿usted eh, no sé si tiene alguna cifra aproximada de, de qué viviendas podrían estar afectadas en ese sentido en Euskadi? Eh, bien, eso habría que saber, porque otra de las cosas que, que pedíamos en esa en esa proposición que hice yo en el Congreso, por bueno, mi grupo, en el, sí, en el Congreso de los Diputados, era saber qué tiene la Sareb. Nosotros nos hemos reunido con la dirección de la Sareb, el diputado Rafa Mayoral y yo, para, para decirle, por lo menos, contarnos qué inmuebles, qué bienes tiene la Sareb, para que, sobre todo las comunidades autónomas, las las que tienen competencias en vivienda, puedan no eh, incluso negociar con la Sareb si hay viviendas que les pueden interesar imaginaros en Donosti o en sitios no y que, y que son muy muy necesarias y nunca hemos conseguido esa información o sea que no tengo ni idea dónde están esas 50.000 viviendas eh, estaría bien y en qué estado están porque otra cosa también que ya conocemos de las Sareb y que se quejaban muchas comunidades autónomas es que la Sareb regala lo que le sobra, es decir, viviendas que bueno pues que es más infravivienda que, que vivienda o sea que esto es un anuncio que yo quiero ver la, la letra pequeña respecto a Euskadi, no es una de las comunidades donde más eh, vivienda tiene la salud, tiene uh -huh. bastantes pocas viviendas. Yo he hecho a veces el recuento y quizás no llegará a una veintena de, de viviendas. Otras comunidades como Valencia y Cataluña tienen miles tiene de viviendas. Más, claro. En este caso no no van a ser tantas las viviendas, pero bueno, ya salvar a una, dos, tres familias, en si tenemos algún bloque, pues pues está muy bien. Uh -huh. Bueno, y centrándonos en, eh, en la nueva ley de bueno bueno la nueva, la ley de vivienda, vaya eh, acordada ya por el por el gobierno de España con con eh, varios eh, socios de la investidura. ¿Usted qué destacaría de esa de esa ley porque eh, a ver, mmm, si uno lee todos los enunciados, las novedades que va que va a traer la ley? Bueno, pues eh, parece todo como muy razonable y, y, y bueno, ¿no? Y muy positivo. Pero luego también ha habido voces críticas, ¿no? Sobre todo de cara a los propietarios. A, bueno, algunos hablan incluso de que va a acabar eh, derrumbando el mercado del alquiler. ¿Usted qué destacaría de esa ley y qué respondería a esas críticas, señora Garrido? Bueno, en principio diría que es una ley muy sensata y muy de sentido común, es decir, para nada plantea medidas, eh, pues vamos a decir, extremistas, ¿no? que uh -huh. pudieran asustar, estoy pensando en los, en los propietarios, eh, lo que hace es avanzar en algo en, en lo que ya los estados europeos nos llevan ¿no? Uf, mucha, mucha distancia, eh, se centra en entender que el acceso a la vivienda es un derecho y que por lo tanto los poderes públicos, todos los poderes públicos desde el Estado a... a a los ayuntamientos tienen que, que actuar para posibilitar ¿no? un mercado de alquiler que sea un mercado de alquiler justo y, y sostenible, entonces por un lado tenemos el control que es de lo que se ha hablado mucho, ¿no? el control de los precios abusivos de los alquileres, que realmente eh, tampoco es una, una medida extraordinaria es decir, que, que ojalá pudiéramos conseguir que, que los alquileres bajaran muchísimo, pero al final eh, es una medida más de, de contención ¿no? o, o de revalor bajar mínimamente ese alquiler que está por por las nubes, recordemos que en Donosti ya supera los los mil euros, con lo cual no hay una afección eh, digamos, eh, fuerte a, a, a los propietarios, estoy pensando en este caso en los propietarios, en los pequeños eh, propietarios. Por otro lado, tenemos un déficit que es en el que hay que, que insistir eh, desde las comunidades autónomas y, y en Euskadi concretamente, que necesitamos, y ahí está la clave, un parque público de alquiler. Ese es el elemento central. Y las administraciones públicas tienen que invertir para que, que exista ese parque público de alquiler y tienen que impedir, en cierta manera, que las viviendas que salgan se las lleven los fondos de inversión, como ha pasado también aquí en, en Donosti. Es decir, esas viviendas tienen que acabar en manos de la administración pública si salen a la venta. Porque al final tenemos que incrementar, de alguna manera, ese parque público y la construcción es muy lenta. Por lo tanto, tenemos que utilizar otras vías y, sobre todo, tenemos que impedir que esos fondos buitreno ¿no? se hagan dueños de nuestras viviendas porque sabemos que eso va a perjudicar mucho a, ¿no? a, las, a sobre todo a las jóvenes que, que empiezan a poner en marcha un, un proyecto de, de vida y luego dar algunas garantías más a, a los inquilinos y, y a las inquilinas ¿no? En ese sentido yo creo que también estamos muy por debajo de lo que sucede en los países europeos y como en otras cosas pues yo creo que tenemos que, que asimilarnos, o sea que vamos dando pasos pero quedan todavía muchos pasos por dar, esta es la primera ley, es una ley histórica pero creo que, que no lo va a resolver todo ¿eh? Ya, bueno, de hecho eh, en lo que más directamente nos afecta a nosotros y si es una de las comunidades más interpeladas por esta ley, porque vaya, tiene unos precios eh, del alquiler, vamos a decir eh, bastante elevados, ¿no? Pero yo le quiero preguntar también si usted eh, podría aclararnos, o si todavía no, no ha llegado a este asunto eh pero eh, si, si tiene en cuenta la, la nueva ley de vivienda estatal, el encaje, la seguridad jurídica necesaria para encajar, valga la redundancia, con la ley de vivienda que ya hay en Euskadi y con las políticas de vivienda que ya hay en Euskadi. Sí, sí, desde luego ya sé que el PNV utiliza el argumento de la invasión copendencial y de que en Euskadi ¿no? estamos haciendo las cosas muy bien y que tenemos una ley de vivienda y es verdad que hay una ley vasca de, de vivienda, pero desde luego lo que se refiere a la regulación del mercado de, del alquiler, como todos sabemos, todo lo que tiene que ver con la ley de arrendamientos urbanos y con otros elementos son competencias estatales y, uno, y es uno de los elementos centrales. Lo que sí es muy necesario, que es yo creo en lo que vamos a insistir, del Carrequín Podemos, es en que el Gobierno vasco, ahora, una vez ya se apruebe esta, esta ley, que, que va a ser muy, muy, muy rápido, eh, tiene que ponerse las pilas para, para empezar a, a utilizar los instrumentos que dan las comunidades autónomas para, para controlar en este caso, pues los, los precios abusivos de los alquileres. Es decir, va a estar en manos de las comunidades autónomas eh, el, el hacerlo o el no hacerlo, es decir, la competencia exclusiva, sabemos que es de las comunidades autónomas, simplemente desde el Estado ¿no? eh, les damos algunas herramientas más de las que tienen para, para poder ¿no? hacer del acceso a la vivienda un, un derecho. Y en ese sentido yo le pediría al Gobierno vasco que, que ya se pongan las pilas, como digo, y que, y que empiecen a, a trabajar, a pensar dónde están las zonas tensionadas en, en Euskadi y que yo creo que va a haber que va a haber muchas y en preparar ¿no? todo lo que son, vamos a decir, los dosieres, las memorias justificativas para que podamos eh, cuanto antes eh, empezar a, a sacarle rendimiento a esa ley estatal. Bueno, el acuerdo es, eh, como ya estamos contando, un, un hecho. ¿Cuándo va a ser efectiva la ley? ¿Cuándo va a ponerse en marcha? ¿Hay alguna fecha aproximada? Bueno, yo va a ser muy muy rapidito. Yo te puedo decir que el, Antes de las el, elecciones mañana, mañana sí, mañana a las nueve, no a las diez de la mañana que lo hemos retrasado, tenemos ponencia y se, o sea para la ponencia de, de la Comisión de Vivienda me sí, refiero. Sí. Y luego yo estamos barajando jueves viernes para, para la Comisión, o sea Ajá. que y quizás la semana que viene pleno. Es decir, esto va, va rápido. Va tenemos rápido. el acuerdo, tenemos los votos con lo cual yo creo que no podemos es, esperar más. Ya ya ya hemos estado ahí. La señora Calviño ha tenido bloqueada a la vivienda ahí unos cuantos meses y, y ahora toca acelerar cuando ya tenemos los votos necesarios. Ya. Bueno, por cierto, yendo a eso, yendo a, la, a lo puramente político, bueno, obviamente aquí hay un acuerdo peso y unidas Podemos, eh, como es lógico, como debiera ser lógico, pero también hay un acuerdo con EH Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, tejiendo acuerdos también en este último año de legislatura, señora Garrido, ¿esto cómo lo valora? Pues muy positivamente. Yo siempre he dicho que, que es muy necesario el bloque de, de investidura porque es el que nos permite al final eh, sacar las leyes más, más progresistas. Y en ese sentido, pues bueno, pues me felicito, ¿no? Nos felicitamos de que tanto Esquerra como EH Bildu pues no apoyen ¿no? ese ese proyecto ley de, de vivienda que, que tanto hemos defendido, ¿no? Que tengamos por fin esos votos necesarios para, para sacarla adelante. Todas sabemos que, que es necesario, ¿no? Ese bloque de investidura investidura, ese bloque plurinacional y progresista para sacar adelante no las medidas más más de izquierdas o más progresistas, porque también hay siempre una tendencia, aunque cada vez ya es más complicado, de que el Partido Socialista, como sabemos, no gire hacia hacia la derecha, hacia ciudadanos. Entonces nosotras siempre hemos dicho que lo que necesita ¿no? el Estado español y Euskadi son medidas progresistas que van a venir de, de la mano del, del bloque de, de investidura. Donde no hay acuerdo es en la reforma de la ley del solo sí, sí, señor Agarrido, ¿eh? entre PSOE y Unidas Podemos, me refiero, no hay manera. Eh, mañana eh, sí, mañana será un día clave eh, para la reforma de esta ley eh, en la Comisión de Igualdad. Hoy es día de negociación de las enmiendas que el texto va a incorporar después de las, bueno, de las rebajas de penas a agresores sexuales y todo apunta a que el PSOE sacará adelante su reforma con el apoyo, con la ayuda, con los votos en definitiva del Partido Popular. ¿Qué, qué ha pasado aquí, señor Agarrido? ¿Por qué no ha habido forma de acordar con Unidas Podemos? Pues la verdad es que no tengo una, una respuesta clara, yo misma, pues bueno, tengo, esa es otra de, de mis dudas, porque desde Unidas Podemos hemos tendido la mano desde hace, vamos, desde el minuto uno, lo he dicho en muchas ocasiones, desde que vimos que, que empezaba, ¿no?, a esa rebaja de penas y que, bueno, pues que era, eh, ¿no?, que la sociedad estaba preocupada, la gente estaba preocupada, pensamos en cómo podemos, ¿no?, eh, cerrar ese, esa grieta de una ley que es una ley estupenda y, y que, como sabemos, ¿no?, avanza en, en en derechos ¿no? y en protección para las para las mujeres y el Partido Socialista pues activó, lo he dicho en alguna ocasión también, de manera unilateral, eh, planteando estas, eh, esta, esta propuesta no consensuada y además creo que, que eh, eh, digamos eliminando uno de los elementos principales de la ley, el corazón de la ley que es el consentimiento y hemos intentado por activa y por pasiva ¿no? consensuar esas, esas enmiendas que al final pudiéramos ir unidos otra vez, ¿no? El, el gobierno con el bloque de investidura... ...y no lo hemos conseguido, así como puedo decir... ...que las enmiendas que hemos presentado... ...que ha presentado mi grupo de Unidas Podemos... ...que se estarán negociando ahora... Eh, ...Esquerra Republicana, eh, por lo menos EH Bildu... ...de las que yo conozco, van en el mismo sentido... ...es decir, que el bloque de investidura... ...lo tiene bastante claro, por lo tanto... ...no sé por qué el Partido Socialista... ...en este caso, se alía con la derecha... ...y con la extrema derecha, que, que como sabemos... ...desde luego, no nos han regalado... Eh, ...ningún derecho a las mujeres... ...es más, si tienen oportunidad... Pues eh, se dedicarán ¿no? a, a eliminar y a quitarnos eh, todas las libertades y todos los derechos que, que han conseguido las mujeres durante, durante mucho tiempo. Con lo cual, de verdad, que, que si es así finalmente será el voto de la vergüenza. ¿Esas modificaciones del, del PSOE eh, desvirtúan tanto la, la ley? Pues sí, sí desvirtúa, porque realmente eh, volvemos a, al paradigma, ¿no?, digamos, del código penal anterior, que se suele decir el código de, de la manada, ¿no?, porque porque elimina el, el consentimiento y, y pone no, la atención en, en la violencia y en la intimidación. Es decir, aquí lo que hay que preguntarse solo es si ha habido o no consentimiento. Luego, además, si hay eh, una mayor intimidación o violencia, puede ser, como está en las enmiendas, un agravante, pero desde luego la pregunta, lo que cambia de paradigma es situar ese consentimiento en el centro. La mujer no tiene que demostrar que tiene heridas, que, que, que, que le han machacado, que le han... Tiene siempre que, que dirigirse a una pregunta muy sencilla, ¿ha habido o no consentimiento? Y a partir de ahí, eh, de esa respuesta podremos establecer otros elementos, que no solo es la, la intimidación y la violencia, que pueden ser agravantes, pero desde luego el centro, o sea, realmente lo más... Eh, precioso de esa ley, por decirlo de alguna manera, es que sitúa en el centro de esa ley, en el corazón de la ley, el consentimiento. Y eso no lo respeta las enmiendas de, de, de, del Partido Socialista. Y prueba de ello es que el Partido Popular y la extrema derecha lo va a apoyar. Si no fuera así, eh, ¿lo apoyaría el Partido Popular y la extrema derecha? Esa es la pregunta. O sea, que digo por, por no, uh -huh. porque se vea de una manera más, más gráfica. Lo cierto es que hemos visto algo poco habitual... Eh, no digo que nunca pase, eh, pero sí que es poco habitual en los políticos que es a un Pedro Sánchez pidiendo perdón a las víctimas eh, por los eh, llamados efectos indeseados de esta ley. ¿A usted esta petición de perdón, eh, qué le parece? Bueno, a mí lo que me parece es que más allá de, ¿no? de, de esa expresión, que no me parece mal, no voy a entrar, lo que tenemos que hacer es dar una respuesta eh, eh, digamos única y, y coherente a, a esa problemática, es decir, lo que no puedes es pedir perdón a las víctimas y luego aliarte con la extrema derecha para reformar la ley, eso es lo que es un sinsentido, cuando tienes a tu socio de gobierno, a Unidas Podemos, también además eh, tejiendo con el bloque de investidura que también está eh, aliada en esa misma posición y tendiéndote la mano para decir vamos a reformar juntas esta ley. Y el Partido Socialista dice, no, no, no, yo voy a reformarla con la derecha y con la extrema derecha. Pues la verdad que, que eso es incomprensible. Eh, señora Garrido, ¿qué tal fue la fiesta de la primavera del pasado sábado? ¿Qué ambiente hubo? Ah, muy bien, muy bien. Yo hice una visita rápida, eh, estuve allí el, el sábado, si no recuerdo mal, y muy sí. bien, la verdad que, que jo, estaba, había mucha mucha gente, muchos compañeros y compañeras de otras eh, pues de otros territorios, ¿no?, de, del Estado, que, que no tienes ocasión de ver, y la verdad es que la gente estaba contenta, estaba celebrando, y había muy, muy, muy bien ambiente. Había mucho viento, que eso sí es verdad. Eh, ya lo he visto en algún vídeo, sí, sí, sí, había... Es lo único que nos fastidiaba un poco. Había fuerte viento. Bueno, no, le pregunto sí. por el ambiente, obviamente, eh, pues eh, por el hecho de, de que hubo discursos eh, de nuevo bastante duros y mensajes cruzados hacia Yolanda Díaz y hacia Sumar. Usted ya lo ha eh, confirmado públicamente y también en las entrevistas y en las charlas que, que le hemos hecho en, en este programa. Usted va con la plataforma de Yolanda Díaz, pero claro, eh, también está obviamente en esa fiesta de la primavera, por ella lo más reciente, eh, de, de, de Unidas Podemos, con la militancia, con la la dirección, también estaba allí Pablo Iglesias eh, a ver, algunos estamos eh, francamente desconcertados con todo esto, señor Agarrido, ¿qué está pasando aquí? Bueno, yo creo que lo siempre lo he dicho como, como avanzas, ¿no? Que creo que la unidad de, de en este caso de, de la izquierda en, en unas elecciones generales es un elemento no eh, fundamental para para eh, parar el avance que pueda haber de la derecha y de la, de la extrema derecha y en ese sentido, pues bueno, con mucha humildad suelo poner como como ejemplo el trabajo que, que hemos hecho en en Euskadi ahora para las municipales y para las forales. Creo que que hemos eh, no eh, recostado sido todo el espacio de, de la izquierda vasca eh, vamos en confluencia, vamos juntas y en ese sentido creemos que es la mejor manera para plantear un proyecto no alternativo, en este caso al partido nacionalista junto con, al, con el partido socialista y eso es lo que creemos que, que también se debe de dar en, en el Estado español y yo la verdad es que en esto ya alguna vez me lo, me lo habréis oído, soy muy muy positiva creo que al final iremos eh, juntos y juntas en esa tienda electoral que vendrá después de las municipales y, y forales y todo lo que esté en mi mano para crear puentes y para trabajar no en, en favor de esa de esa unidad pues pues va a estar ahí Claro, porque en esa fiesta de la primavera el sábado hubo mensajes para Yolanda Díaz por parte bueno pues de Pablo Iglesias, de Yone Belarra y ayer escuchábamos a Yolanda Díaz en una entrevista emitido emitida en la sexta, apuntando que, que el principal debate, no el único, ¿eh? pero el principal debate está en cómo hacer las primarias bueno, eh, entiendo que, que hay que no que clarificar cuando tú vas a formar parte de un espacio nuevo, en este caso, pues bueno, lo que sea la plataforma Sumar con con las coaliciones de los diversos eh, partidos políticos, entre ellos Podemos, tienes que tener no eh, clara cuáles van a ser los los elementos, digamos, fundacionales, los elementos eh, principales y en este caso, como sabéis, no las primarias son uno de los elementos no que está en el ADN de, de Podemos y creo que también de otras fuerzas políticas cada vez ...de más fuerzas políticas y en ese sentido siempre hemos dicho... ¿no? ...que unas primarias abiertas a la ciudadanía sería ¿no? la mejor manera... ...digamos de dirimir ¿no? Esta, esos, eh, esas tensiones o esos, eh, ¿no? esos eh, esa necesidad de acuerdo... ...digamos para que la ciudadanía hable y, y, y bueno decida cómo se va a construir... no ...finalmente esa, esa, esa confluencia o esa plataforma y en ese sentido... ...creemos que sí, que, que las primarias es un elemento central que al final creo que por lo que estoy oyendo eh, todos los, los, el resto de actores, por así decirlo, también está de acuerdo con lo cual, por eso digo que, que más allá de que habrá que afinar y, y que siempre los procesos ¿no? de negociaciones, yo lo sé también en Euskadi son difíciles y son complejos pues, pues bueno, pues que yo creo que, que al final llegaremos, como digo, a esa unidad a esas eh, primarias eh, abiertas con una gran participación espero de, de la ciudadanía que, que, ¿no? que apueste por, por ese proyecto. Claro, dice Yolanda Díaz eh, obviamente en referencia a Podemos cuando uno quiere estar, está usted comparte ese diagnóstico que hace, esa frase tan clara, tan taxativa bueno, al final eh, son frases, ¿no? Yo creo que, que lo que hay que hacer también, lo he dicho en más de una ocasión, quizás es eh, airear me, menos en los medios, ¿no?, eh, las negociaciones que se dan. Yo creo que una de las virtualidades también en, en Euskadi es que hemos realizado un proceso largo, porque ha sido bastante largo y también con obstáculos, pero lo hemos hecho siempre fuera del foco mediático, sabiendo, ¿no?, que la discreción es uno de los elementos fundamentales para llegar a buen puerto. Y entonces, yo espero que, bueno, que, que consigáis y... <ríe> que los medios ¿no? no estéis ahí tan tan encima ¿no? de, de de este proceso más que nada porque como digo para mí ¿eh? creo que en mi humilde opinión la discreción en este caso... En caso, pues, pues bueno, yo creo que ayuda, que ayuda a entenderse un poquito mejor y en ese sentido, pues bueno, queda tiempo y espero que, que, como digo, lleguemos finalmente no, a esa confluencia donde nuestra candidata, que es Yolanda Díaz, bueno, sea la próxima presidenta de gobierno y que tengamos, eh, como digo, una fuerza mayoritaria o seamos la fuerza mayoritaria en el próximo gobierno de, de coalición porque eso es muy importante para, para la ciudadanía. ¿Y cómo se presentan las elecciones de mayo? Para el Carrequín Podemos... Bueno, pues ahí estamos, estamos, ¿no?, tenemos, ¿no?, vamos en, en esa confluencia, ¿no?, eh, hemos conseguido, que yo creo que que es un revulsivo, eh, ¿no?, eh, ir eh, a, a esa contienda con una única papeleta de la izquierda basta, creo que eso mm. es algo que nos pedían, ¿no?, los los militantes, los simpatizantes, ¿no?, muchos vascos y vascas que nos decían, tenéis que ir juntos y juntas, no podéis ir separados, hemos escuchado, yo creo que, por lo que a mí me respecta, ya Podemos Euskadi hemos hecho el trabajo, y ahora, bueno, pues, ya tenemos candidatos y candidatas, que, que la verdad que son candidatos y candidatas fantásticos, muy valientes, que tienen muy claro ¿no? qué tipo de, de ciudad y qué tipo de pueblo eh, quieren eh, construir, ¿no? Un, ¿no? un pueblo y unas ciudades que sean de todos y de todas, con, con el mayor bienestar para todos y todas. Y en eso, pues bueno, ahora muy próximamente, si no recuerdo mal, el 22, eh, ya sacaremos, nuestro, nuestro presentaremos el, el programa electoral que hemos sí. estado trabajando en diferentes rutas eh, por todos las, las, los pueblos eh, los barrios eh, bueno recogiendo no hablando con la sociedad civil con asociaciones económicas culturales sociales para que nos digan no que que cómo ven el panorama cuáles son sus necesidades cuáles son sus sus anhelos y qué es lo que esperaban de no de un partido de una como es el carrequín podemos y en ese sentido yo creo que ha sido un programa muy participado por la ciudadanía vasca y, y que creo que, que bueno que puede ser ¿no? eh, un aliciente también para que el 28 de mayo pues, nos bueno, reforcemos en esas elecciones forales y municipales. Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos y Euskadi, diputada de Unidas Podemos por Guipúzcoa. Es que Ricasco, que tenga un buen día. Vale, muchas gracias, Agur. Buen día.